que tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a su canal de servicio técnico en CCTV eh, vamos a presentar un vídeo respecto a las cajas de derivación o cajas de interconexión como eh, gusten llamarlas eh, para exterior estas cajas eh, son para conectar o interconectar cámaras de seguridad o bien para otras cosas. En un video anterior habíamos presentado cómo podemos utilizar una caja para poder esconder las conexiones de las cámaras con este tipo de caja de plástico o PVC. Ya por aquí estaré dejando el link del video, esta parte, o por acá, para que ustedes conozcan en el video que mencionamos una caja parecida a esta donde mencionamos que podemos ocultar las conexiones como son los eh, balloons y la, el conector de corriente eléctrica de la cámara. Bien, por ahí recibimos algunas críticas. Eh, algunos dijeron, ¿no? ¿Saben qué? Eh, pues no, este no es un trabajo bien hecho. Eh, necesitas poner cajas para interperie, etc. ¿no? Entonces, eh, bueno, en esa ocasión solamente fue una idea de cómo ocultar los cables las conexiones de las cámaras y bueno eh, pues esto pues ya queda queda eh, fuera y este pues en esta ocasión vamos a presentar unas cajas aquí lo tenemos son unas cajas para eh, exteriores de hecho es ip66 son unas cajas plásticas cuadradas de 10x10 el modelo de esta caja, ustedes pueden encontrar en varias eh, marcas. Pueden ser de la marca Trooper, Cisco, eh, Edcon, eh, entre otros. En esta ocasión, yo voy a presentar esto, que es de la marca Enson Y bueno, el modelo de, este, de esta caja para Interperi es el ENS-PC. B1010. 10. Y pues aquí dice las medidas. Como les comenté, pues es para eh, poder instalar cámaras. Eh, podemos utilizarlo en varias, en varias en, o múltiples usos, ¿no? Cuenta con dos perforaciones con protección de goma. Aquí lo tenemos. 2, 2, 4. Más 2 son 6. Y contamos con uno en la parte inferior podemos utilizarlo para hacer interconexiones hacer interconexiones con tubería o canalización también se puede utilizar mangueras corrugadas, entre otros bien, en esta ocasión vamos a ver cómo podemos usar este tipo de cajas para montar una cámara eh, sobre la tapa eh, voy a empezar con esta con esta caja voy a quitarle lo que es el plástico protector que, que contiene o que trae bien, aquí ya tenemos la, la caja y vamos a abrirlo para que ustedes conozcan qué es lo que, cómo está conformado en su interior pues cuenta con su, sus tornillos cuenta con cuatro tornillos y cuatro gomas para poder atornillarlas una vez puesta o ensamblada en la pared. También cuenta con una goma interior en la tapa para sellar. Bien, eh, como les comentaba, en este caso voy a hacer una muestra con un tubo de 13 milímetros del tubo PVC conduit. Para empezar, pues vamos a ubicar de qué forma quedaría colocado nuestra caja ya sean a pared o techo y pues estos estas tapas de goma la podemos eh, quitar yo en este caso voy a quitar esto voy a hacer una muestra ahí está, ahí lo tenemos es una goma, una tapa de goma y bueno eh, por aquí tengo un conector un conector de de cople en este caso vamos a ingresarlo de esta forma. Bien, también contamos con una rosca para poder fijarlo a nuestra caja. Bien, vamos a proceder a ponerlo de esta manera. Bien, si nos fijamos ahí tenemos nuestro, nuestra rosca aquí como podemos ver bien, ahora nos resta en este caso vamos a colocar un tubo PVC conduit de 13 milímetros es la medida de este tubo que tenemos por acá y bueno, pues aquí ya nada más restaría eh, ponerle lo que es el pegamento porque lo tenemos podemos utilizar un pegamento posteriormente pues ingresaremos colocándolo de esta manera yo tengo por aquí ya un listo por aquí este una muestra de este de esta caja aquí ya tengo una caja prácticamente preparada en dado caso que yo llegaría a un nivel donde estaría colocado una cámara o donde pensaría colocar una cámara, llegaría con una tubería, de esta manera, y en caso que, si el ducto, o, o una cámara, seguiría su curso, hacia otro lugar, conectaríamos, nuevamente un, uno de estos, para poder empatar, lógicamente esta es una muestra para así continuar con nuestra eh, canalización o tubería pues de esta manera prácticamente quedaría eh, fijado ya en la pared no y posteriormente pues colocado la tapa sellado con sus tornillos esto sería una caja de, de derivación para poder hacer las interconexiones, ahora vamos a mostrarles cómo podemos utilizar para poder colocar lo que es una cámara en nuestra tapa de de nuestra caja, vamos a poner por acá tantito nuestra caja, por aquí y vamos a utilizar esta caja vamos a hacerlo de la siguiente manera, yo voy a perforar en la parte céntrica de esta tapa para posteriormente ingresar nuestro cable por esa parte tengo por aquí lo que es un destornillador inalámbrico y vamos a ponerle una punta de broca para metal o para madera perfecto vamos a calcular más o menos la, al centro de esta tapa cuidadosamente vamos a perforarlo perfecto más o menos vamos a calcular que ingrese nuestro conector más grande de nuestra cámara en la parte del orificio y posteriormente sería marcar los tres puntos para atornillarlo este sería uno de los de las formas Bien, una vez que ya tengamos eh, listo nuestro orificio de nuestra tapa, vamos a proceder a ingresar poco a poco nuestros conectores. Perfecto, ya ingresamos prácticamente el cable de nuestra cámara. ahora faltaría eh, fijarlo a nuestra tapa, perfecto, bien, vamos a proceder a utilizar unos tornillos que tienen la punta tipo broca con la cabeza plana, estos tipos de tornillo perforan al momento de, pues, ingresar, ya sea metal o plástico. Vamos a utilizar tres. En este caso voy a utilizar estos pequeños. Ustedes pueden conseguir un poquito más largo para que tengan más eh, fijación, más, más fuerza. Y bueno, voy a utilizar tres. Ya que eh, no pudimos marcar eh, el círculo con nuestro... Eh, pues marcador permanente bien voy a utilizar lo que es mi destornillador inalámbrico voy a ponerle una punta de cruz y vamos a proceder a fijarlo vamos a tomar lo que es nuestra caja voy a ponerlo de mientras aquí y bueno voy a empezar a la perforación más o menos calculamos el centro de nuestra tapa y procedemos Ahí tenemos la primera, ahí tenemos la segunda, ahí tenemos el tercer tornillo. Perfecto, de esta manera quedaría sujeto nuestra cámara a nuestra caja o en nuestra tapa. Y aquí restaría colocarla al ángulo o a la forma que nosotros necesitemos. Bien, voy a quitar tantito esto y vamos a fijarnos en la parte interna quedaría de esta manera nuestra cámara fijado a nuestra tapa. Con los tornillos pequeños. En este caso utilicé unos pequeños para no sobrepasar eh, mucho la tapa para de la misma forma no estorbar las conexiones. Bien. Voy a poner esto tantito para acá. Y vamos a simular que estamos colocando lo que es nuestra tubería vamos a ingresar a lo que es un cable un cable UTP que tenemos por aquí vamos a pelar tantito el cable Y vamos a ingresarlo como si estuviéramos cableando nuestra cámara nuestro cable llegaría de la siguiente manera ingresando por la tubería que nosotros colocaríamos bien ya tenemos por aquí nuestra tubería y cableado procedemos a conectar nuestra cámara este es un ejemplo de cómo nosotros podemos hacerlo bien, en este caso yo voy a utilizar lo que es el par naranja y el par azul para video y el par eh, verde con marrón o café para nuestra corriente perfecto voy a proceder a utilizar lo que es conector de video balloon aquí lo tenemos de la marca eh, Edcon bien, voy a conectar lo que es el par azul al eh, entrada positivo y el naranja la voy a utilizar para el negativo ahí está perfecto, ahora voy a preparar mi cable para ponerle el conector de corriente bien Voy a hacerle un pequeño doblez para que agarre mejor. Y voy a utilizar este tipo de conectores de corriente, eh, bueno, de corriente atornillable de 3.5, tipo macho. Perfecto. Voy a utilizar el color verde para el lado positivo de nuestro conector. Y el par naranja, perdón, el par café o marrón para el, lado, el para el lado negativo. Perfecto. Ya tenemos listo lo que es mi instalación de tubería con eh, nuestra caja para intemperie. Ahora voy a proceder a conectar. Vamos a poner por aquí este tapón. Conecto lo que es eh, mi conector de de video, ahí lo tenemos eh, aquí solamente restaría encintarlo para una, una mayor protección de la misma manera procedemos a conectar nuestro cable de corriente o de alimentación a nuestra cámara de la misma forma también podemos encintarlo para una mayor protección bien, ahora vamos a proceder a colocarlo al interior de nuestra caja tratando de buscar una forma más perfecta para que nuestros conectores entren perfectamente bien ahí está Vamos a proceder a utilizar nuestros tornillos. Perfecto, vamos a proceder a, a atornillar nuestra caja una vez ya puesta la cámara. Luego voy, voy a utilizar nuestro destornillador para que sea un poquito más rápido. tenemos aquí listo lo que es mi caja con nuestra cámara prácticamente ya lista y bueno ya quedaría prácticamente fija con unos eh, abrazaderas o clips para fijarlo nuestra tubería a la pared y bien pues de esta manera entonces quedaría nuestra cámara lista para orientarla en el ángulo que nosotros eh, queramos, y bien, pues, mis queridos amigos, eh, espero que les haya gustado este pequeño video de cómo podemos utilizar nuestras cajas para Interperie IP66 eh, de la marca Enson. En este caso, y bueno, sin más que decir espero que les haya gustado, no olviden en suscribirse a nuestro canal y compartir este video por las redes sociales vamos a dejar eh, un enlace en la descripción del video de nuestro número de WhatsApp para que ustedes puedan comentar si ustedes requieren alguna cotización de instalación o venta de este venta o compra de este eh, esta caja para Interpel. y pues nos puedan consultar gracias y nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta la próxima.